Hola a todos. Bienvenidos de regreso. Otro encuentro maravilloso hoy. Y sé que todos van a tener cosquilleos cuando finalice esta película. <risas> bueno, he mirado las encuestas para esta semana y si ven uh, los, los, punto, los puntos más elevados para español e inglés, el ganador para ambos fue elegir la confianza por sobre el aprendizaje pasado. Así que ese es un gran tema. Cualquier película que veamos en la que tengamos una experiencia más profunda de la confianza presente por sobre eh, la gran cantidad de aprendizaje pasado con el cual hemos basado todo este mundo y hemos basado las decisiones en to de toda nuestra vida, ese tema solo va a liberarte a medida que tengas claridad, en la confianza presente por sobre el aprendizaje pasado. Yo sé que para mí ese es un tema de guía, porque toda la guía está basada en la confianza presente. Y muchas veces he escuchado eso de muchas personas cuando dicen, he recibido la guía y luego inmediatamente dicen, me pregunto si es verdad o no puedo creer que el Espíritu Santo quiere que haga esto o aquello porque es fuera de patrón, Pero necesitamos recordar que todos los miraros son experiencias fuera de patrón, no son lo mismo de antes, eh, están diseñados para elevarte por encima de la percepción dualística y multi de multiplicidad del ego y llevarte a un reino que es más allá de las experiencias diarias del ser humano. Y necesitamos inspiración, necesitamos ser elevados, Desper desesperadamente necesitamos ser elevados para poder ser liberados de, este, de esta percepción muy lineal, en donde es el pasado como el día de la marmota, que es un pasado que se repite una y otra vez. Ni siquiera es sorprendente porque las personas dicen que se aburren o tienen ansiedad, o tienen frustración, o tienen miedo, o dudas, considerando que el tiempo lineal es un error que se repite una y otra vez, como en la película El día de la marmota, en donde él vive el mismo día una y otra vez. Él se tropieza con el mismo charco de agua, tiene este hombre que siempre se enoja contra él, tiene... Experiencias muy similares que suceden repetidamente una y otra vez. Y en un punto hay un hombre borracho en el día de, en esta película y el Phil, el personaje principal, está describiendo todos mis días son iguales y el borracho dice sí. Sí, así mi vida también. Él eh, se podría identificar completamente porque es tan repetitivo. Entonces, elegir confianza por sí por, sobre encima del aprendizaje pasado es elegir el milagro y dejar que tu vida sea inspirada por los milagros. Y dejar que tu mente sea elevada en una forma tan grande que sientes un sentimiento de trascendencia te acercas a Jesús el, de la frase, alégrate, he sobrepasado el mundo. No vamos a sobrepasar este mundo a través del aprendizaje pasado, porque esto es el mundo es la repetición del pasado, una y otra vez, el mismo error, una y otra vez. Y luego, luego recibiendo 25 votos, fue devoción y voluntad, versus eh, la rebelión y la arrogancia. Esa también es muy buen tema, porque se podría decir que la devoción y la voluntad es la clave. Recuerdo que vi una cita en el curso que vi y decía... Se la leía Sam que decía, no confíes en tus buenas intenciones. Y luego decía, pero sí necesitas voluntad. Eso es lo que necesitas, no tus buenas intenciones. No confíes en tus buenas intenciones. Esa es una frase interesante de Jesús. Porque básicamente está diciendo que tus buenas intenciones están tan entrelazadas con el aprendizaje pasado que incluso tus buenas intenciones no pueden ser confiadas. Y eso es muy sutil. Es por eso que necesitamos discernimientos. No confíes en tus buenas intenciones porque tus buenas intenciones no van a liberar tu mente. Pero si tienes voluntad, la voluntad de pensar fuera de la caja o fuera de patrón y recibir guía desde arriba, de ser inspirado. Tirado, y realmente sentir la felicidad de la inspiración, así es como te acercas al instante santo. Eckhart Tolle habla acerca del momento presente y todos los místicos y santos hablan acerca del momento presente, pero Jesús básicamente nos está dando la clave diciendo, sí, va a ser tu voluntad. Tú vas a tener que realmente traer esta voluntad una y otra vez, cada día y cada momento para poder trascender esta percepción muy limitada que tienes de ti mismo y de tus hermanos y hermanas. Amanda, que se encuentra en Co-Living, ella tuvo esta gran experiencia luego de la película que vimos el fin de semana pasado. Y fue tan grande y había tanto amor que fue muy abrumador, pero era un amor para todos, todos. No era, no hacía distinciones. O oh, amo a este, es, es muy fuerte, es muy pleno e incluye a todos. No es un amor que tiene grados, no es un amor que tiene todos estos niveles. Y eso es lo que hace que el amor agape o el amor incondicional sea diferente de lo que podríamos llamar el amor de este mundo. Porque un amor de este mundo... Pues definitivamente parece tener grados y niveles, pero no el amor agape, eso estoy igual. Entonces la película que me vino, está abierta a muchas películas, pero las canciones venían cantándome en la mente y aquí también estaban cantando durante la cena, hablando acerca de esta canción que nos estaba en nuestra mente. Eran las canciones de la película Pocahontas. Y lo que es maravilloso acerca de Pocahontas, además de que es Disney, además de todos los colores, además de toda la música espectacular, lo que me gusta acerca de esta película y probablemente por la razón por la cual necesito hablar una vez al año y no la he visto todavía en este año de la pandemia, así que ya era tiempo en noviembre, pero es una historia de trascender la creencia y trascender la percepción de diferencias. Es una historia de amor, pero también es una de estas historias de amor en donde trae, tomas dos culturas diferentes que parecen ser extremadamente diferentes. Y luego tienes todo el aprendizaje pasado de cada una de estas dos culturas y que están siendo representadas en estos dos personajes, Pocas Contas y John Smith. Y cuando ellos se unen, el mundo diría que se están encontrando como si fuesen alienígenas uno, o extraterrestres unos de los otros, porque vienen de culturas que son tan marcadamente diferentes. Y, sí, y sin embargo, eso es precisamente como Jesús tiene que utilizar los símbolos de este mundo. Es a través de experiencias, a través de experiencias milagrosas para mostrarte que las diferencias que tú percibes son, primero, no son significantes y, número dos, no, ni siquiera existen ni siquiera existen, pero cuando tienes una alucinación perceptual todo lo que tú percibes es diferencias y esto te muestra cómo el reino de los cielos o la unidad o nirvana es tan tan tan tan diferente a este mundo de la percepción. De, las diferencias que se perciben. Entonces necesitamos mucha ayuda, necesitamos mucha ayuda para poder trascender esta creencia en las diferencias, para poder trascender al ego. Estábamos hablando acerca del mensaje de Navidad, que vamos a incorporar en el Gran Despertar, en un retiro en línea en inglés que vamos a tener al final de la celebración de la iluminación. Vamos a hacer al final el Gran Despertar. Y el tema también dice, haz este año diferente, el 2021. Haz este año diferente al hacer que todo sea lo mismo. Helen, de hecho, recibió esas palabras de Jesús durante la Navidad, un año en donde estaba tomando el curso de milagros, preparándola para el nuevo año. Haz este año diferente al hacer que todo sea lo mismo. Para muchas personas podían escuchar esa línea tres, cuatro, diez veces y se rascan la cabeza como, ¿qué? Quiere, quiere decir eso, haz este año diferente al hacer que todo sea lo mismo. Y cuando hablas acerca de la igualdad, muchas veces las personas hablan acerca de que se siente muy aburrido, se siente monótono, eh, es como todos se, se pone en el mismo plato de sopa y cocinándose juntos Es una sopa. A mí me encantan sopa, las sopas, así que es muy bueno para mí. Yo estoy como, sí, sí, sí, sí, sí pues, mezclalo todo, hazlo todo igual. mezclalo y hazlo todo igual. Me gusta de esa forma. Pero para muchas personas dicen, no, no, la variedad es la especie de la vida y es bueno tener diversidad y multicultural y todas estas cosas. Y cuando yo le pregunté a Jesús acerca de esto, él dijo, bueno, una vez que atraviesas la transformación y atraviesas el perdón y vuelves hacia el propósito del Espíritu Santo, Tienes apreciación para todos y todo. Es como si tu corazón estallara en gratitud, estallara en felicidad, estallara en amor. Y he dicho, bueno, entonces todo este mundo parece haber trillones y trillones de imágenes y de partes separadas. Eso no es real. Le pregunté y él dijo, bueno, has escuchado en, en la escritura holográfica, en el holograma, el todo está contenido en la parte. Y a veces eso puede ser un poco misterioso, como el todo está contenido en la parte, pero básicamente está diciendo que cada parte que miras contiene el Cristo. Y él dice, completamente. Entonces, cada parte o cada imagen, cada memoria de este mundo, del tiempo y el espacio, tú puedes unir tu mente de forma tan completa con cada parte en particular porque el Cristo es, es, se encuentra allí. No es como que Cristo está por encima y tú tienes que atravesar algo, sino que el Cristo se encuentra allí. Y dice, tú estás tan acostumbrado a pensar que la parte es diferente al todo y el todo es la suma de todas las partes y todas estas cosas que has aprendido. Pero él dice, no, la relación de la parte y el todo es muy natural desde la visión de Cristo. Tú sientes la plenitud de quién tú eres. Incluso cuando tus ojos, ojos cuerpo, los ojos del cuerpo, parecen reportar que hay algunos tamaños, formas algunas características que delinean esa parte del resto de las partes del universo él dice no, no, no, tú de hecho vas a ver de la visión corregida que siempre se ha encontrado allí para ti, y yo me refiero a cualquier parte, Agarre tu forma, forma preferida Hitler, Donald Trump, Mussolini cualquier parte que tú quieras Benito, Benito nuestro perro tiene Cristo, siempre ha tenido Cristo y si tú elegiste verlo en eh, Benito, nuestro perro amado, esta película también tiene criaturas eh, muy lindas. Pero se encuentra allí. Puedes ver el Cristo en cualquier cosa que tú mires en este mundo, porque es una visión interna. No está viniendo de tus cinco sentidos. Está viniendo desde dentro de ti. Y eso es tan brillante que tú lo puedes cubrir con creencias del ego y los juicios del ego, pero no puedes no puedes apagar la llama eterna. Esa llama brilla bien brillante. Y entonces la película de hoy, Pocahontas, es muy buena porque creciendo yo siempre estaba eh, como interesado en las canciones de nativoamericanas y las parábolas y había algo muy dulce para mí y, y podía sentir que era como una atracción para mí. Y Entonces cuando yo estaba en el cine y vi pocas Juntas por primera vez, mi corazón se abrió de par en par porque los colores y la música y la historia y todo, todo me adentró y mi corazón simplemente se abrió. Y es por eso que digo que la tengo que ver esto una vez al año, como un recordatorio. Es un gran recordatorio del amor inclusivo. Es un recordatorio de que las diferencias que se perciben no importan. Es un recordatorio de que quién Tú percibes como un enemigo es de hecho la oportunidad para ver tu mente como una salvación de gracia y ver que lo que tú estás percibiendo, a través de una perspectiva completamente diferente, es una en la cual los enemigos desaparecen. Es una en la cual hay un gran llamado a la paz y la armonía. Y todo está, es orquestado. Y también la guía, siempre hablo acerca de la guía del Espíritu Santo. Y esta película, Pocahontas, la abuela Willow, es, es la voz intuitiva, es la voz del Espíritu. Y ella tiene también un sentido del humor. Ella es bastante graciosa. Es muy funny. intuitiva, pero también es muy graciosa. Y... She, y ella like Spirit, como el Espíritu, Espíritu Santo ofrece guiding. guía pero básicamente su enseñanza principal es escucha tu corazón y vas a entender. La, su enseñanza principal es tienes que hacer las elecciones, tienes que seguir tu corazón. Tú solo vas a experimentar lo que es real y verdadero cuando tú te entregues completamente a tu intuición, cuando tú te entregues de forma completa, no es solo una parte de ti, sino que es algo que le das la bienvenida y realmente escuchas con tu corazón. Ahí vas a poder entender. Yo sé que en los meses pasados yo y Frances hicimos un encuentro acerca de la guía y una de las cosas que se compartió en ese encuentro fue que el entendimiento viene luego de escucha y sigue la guía. La gran pregunta y la razón por la cual tenemos tantas preguntas que las personas nos escriben cada mes. Podríamos hacer un pequeño libro cada mes con todas las preguntas. Todas están basadas en la idea de que no entiendo. No entiendo, no entiendo el espíritu, no entiendo el camino espiritual, no entiendo que tengo dudas y confusiones. Y lo que estábamos compartiendo en ese encuentro fue, sí, eso es correcto, por supuesto que no entiendes porque si tu mente tiene un sistema de creencias del ego y todavía crees en ello y todavía percibes diferencias significativas y piensas que los resultados son importantes, como por ejemplo, ¿quién ganó la elección, El contenido es el amor y la forma es la creencia en las preferencias y luego... La importancia de la lección y todas las diferencias, eh, todo está haciéndose en todo para el ego, el cual es la creencia en la separación. Y luego esta voz hermosa, suave e intuitiva y la sabiduría y el amor que vienen. De ellas solo vienen en el entendimiento, solo entiendes la naturaleza del amor luego de que has escuchado y seguido y perdonado al mundo. Entonces lo que Jesús dice en el curso, curso es que la paz y el entendimiento van juntos y no se pueden encontrar separados. Ah, eso debe ser bien claro porque hay todas estas preguntas. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Bueno, la paz y el entendimiento van juntos. Entonces, hasta que no tengas paz consistente, no vas a entender. Entonces, es bueno hacer preguntas y bueno decir, ¿por qué me siento este disgusto? o ¿Por qué siento depresión? Es bueno ir hacia adentro de tus emociones y, seguir al Espíritu Santo, seguir a Jesús más profundo, más profundo, bien dentro, para que puedas llegar a un punto en el que entiendas. Entonces, en esta película, ambos personajes son eh, puestos en situaciones que nunca, a las cuales nunca se habían enfrentado antes. Es algo que básicamente sus tradiciones nunca han han, nunca los han preparado para ellos. John Smith viene a Inglaterra, eh, navega a través de todo el océano y luego básicamente la premisa es que quieren encontrar el oro. Quieren encontrar el oro. Están siendo la nueva tierra por el oro. y uh, para Americans, los que son Ameri americanos nativos, ellos tienen sus tribus y tienen sus prácticas espirituales, pero and también tienen, they, tienen sus guerreros y tienen guerras tribes, entre and tribus uh, kind of y tienen uh, lealtades, uh, y tienen lealtades dentro de esas tribus y tienen sus problemas tribe, dentro de las tribus. ¿Y lo que tienen ambos en común? Ambos están basados en aprendizaje pasado. Hay mucha tradición en la nativa americana, hay mucha tradición en Inglaterra también. He visto también el primer episodio de, la, de The Crown, así que aprendí acerca de Rey Jorge y, y yo estaba viendo esa serie y fue como, oh, todo es tradición. Hay tanta tradición, ante de los Windsors, y yo estaba como, wow, hay, también hay muchos alemanes allí y rusos. ¿Qué? Eh, en la monarquía de Inglaterra con rusos y alemanes, wow, entonces pensé, bueno, esta es la historia de las diferencias. Entonces, si atravesamos este mundo con nuestras tradiciones culturales de lenguaje, nuestras preferencias de comida, todo el condicionamiento cultural, entonces el punto de esta película es para que Pocahontas y John Smith sean atraídos juntos a, en una experiencia trans. Transcendental, de conexión, de dicha, felicidad, de amor, de armonía. Y eh, para mí es eso. Es como un microcosmos de, de lo que es el camino espiritual, en donde es atraído fuera de las tradiciones del pasado. Es atraído a través de la intuición, la guía y la confianza. Y sigues esa guía intuitiva más y más y más hasta que tu lealtad y a esta guía se fortalezca tanto y literalmente ese es el Espíritu Santo de Jesús llevándote más, más cerca al reino de los cielos a través de esa guía intuitiva. No es tanto basado en filosofía o teología. Creo que la filosofía y la teología pueden ofrecer algunos punteros como los poemas, como los Rumi o Kabir y, y todos los trascendentales, poetas, religiones, filósofos te pueden apuntar en la dirección correcta. Y muchas veces cuando estoy hablando de las personas con religiones diferentes, como estoy en un avión y luego se sientan y me dicen, ¿de qué fe eres? ¿De fe eres? Eres. Sí, sí, sí. ¿De qué fe eres? ¿De qué, qué, de, qué, qué fe, de, qué, ¿De qué fe soy? Porque para mí la fe es la confianza interna, es tan intuitiva. La fe para mí no es teológica. Quizás alguien dice, ¿de qué fe eres? Están utilizando la fe como sinónimo de religión. Y yo estoy como. Yo usualmente digo, mmm, ¿de qué fe soy? Y generalmente hablo acerca de la fe, en donde la fe es, es seguir tu corazón, seguir el llamado a tu corazón, seguir tu apertura, tu dicha, tu felicidad y ir más allá de toda la evidencia de los cinco sentidos. Entonces puedes ver la fe como un sinónimo de la religión. Es tan diferente de la forma en que Jesús habla de la fe en el curso de milagros. Él nos está diciendo que va a requerir de gran fe aceptar el perdón como realmente lo es. ¿Por qué tanta fe? ¿Por qué se requiere de tanta fe? Bueno, él dice, básicamente, tú tienes creencias tradicionales acerca del perdón. Sí, ¿cómo qué? Bueno, tú, de hecho, crees que necesitas perdonar a las personas. Sí, eso es básicamente lo que creo. Bueno, él dice, no. Si tú ves más allá, ¿tú crees que necesitas perdonar a las personas por lo que te hicieron o por lo que no hicieron que tú piensas que deberían haber hecho? Ok, sí, te estoy siguiendo. Sí, esto es correcto. Yo creo eso. Y él dice, bueno, el problema es que tú crees en las personas y crees que sus acciones de hecho fueron hechas, que ocurrieron de verdad. Y no, no lo hicieron. Eh, no, no, pero yo lo vi. Yo recuerdo, no, no, no. ¿Estás equivocado? Tú te estás aferrando a algo eh, con un vidrio oscuro, a través de un vidrio oscuro, estás aferrándote a la ficción, estás aferrándote a la fantasía, estás aferrándote a la, fantasía, aferrándote a la proyección de la culpa. ¿Qué quiere decir que no sucedió? ¿Sí? ¿Incluso lo bueno que también hicieron en mi vida, eso tampoco sucedió? Sí, correcto. Incluso las cosas buenas, lo bueno, lo malo, lo correcto, incorrecto. Si tú crees que ocurrieron, tú estás completamente equivocado. Com Tienes una mente errónea. No estás per perdonando a las personas por lo que hicieron o no hicieron y pensás que deberían haber hecho. Tú los perdonas cuando ves que tú has estado alucinando a todo este mundo y que no tiene ningún tipo de realidad y existencia. Tú estás viendo un mundo de sueños. Tú estás percibiendo imágenes que no se encuentran allí. En un punto en las lecciones, de hecho, él utiliza el término psicológico para este mundo. La primera vez que yo lo leí, porque había tenido eh, psicología de posgrado, entonces estaba luego leyendo el curso, y él estaba hablando acerca del mundo, y dice, quizá tú es la, la, la, la, la alucinación es una mejor palabra. Wow, alucinando, sí, correcto. Tú estás alucinando algo que ni siquiera existe. Tú tienes agravios acerca de percepciones que no tienen existencia. ¿Qué quiere decir que no existen? Estás viendo sombras en una pantalla y estas sombras no son la luz que Dios creó. Y yo dije, bueno... ¿Cómo voy a amar si estoy en estado de alucinación? Él dijo, ¿sí? Eso significa que tú tienes una gran necesidad de perdón, porque tu padre te ama más de lo que tú puedes saber. Toma el gran sentimiento de amor que puedes haber sentido en este mundo y multiplícalo por cien veces. Está bien, ahora multiplícalo por cien veces más. Está bien, y tú ni siquiera estás cerca a cuánto te ama tu padre Tú piensas que tienes eh, corazones, eh, tienes eh, sentimientos cálidos en tu corazón con ciertas escenas o música o personas. Y él te dice, no has visto nada. Realmente estás alucinando. Tienes un velo bien grueso y tienes tanto convencimiento que es la realidad. Y no puedes percibir lo que estoy diciendo cuando digo perdón. Entonces necesitas de mucho entrenamiento en el perdón. Bueno, yo pensé que Dios me perdonó. No, Dios no perdona porque jamás ha condenado. Tú tienes gran necesidad del perdón. No digas la palabra perdón y proyectársela a Dios. Dios no condena. ¿Qué te hace pensar que Dios, el creador del amor, necesita perdonar algo? Tú necesitas perdonar. Tú necesitas instrucciones en el perdón. Porque tú has establecido tus propias ideas e incluso tus ideas del perdón son ideas del ego. ¿Qué? Quiere decir que todas estas cosas que he practicado todos estos años, perdonar a estas personas que me están lastimando, ha sido un detour, sí, no es el verdadero perdón. Entonces, es por eso que he visto estas películas una vez al año, porque, porque yo quiero sentir la inspiración de ser llevado, de, de estas percepciones de diferencias, a sentir algo en el corazón que hay algo mucho más allá de todo eso. Pienso que cada vez que llegó a la escena en esta película en donde Pocahontas a, a, a, se acerca y agarra la mano de John Smith y... Y luego viene la canción de Pinta con todos los colores del viento. Mi corazón se abre. Es, es como una experiencia mística. No importa cuántas veces vea esta película. Cuando ella se acerca y agarra su mano y él se entrega y va con, va con ello y deja ir todas sus nociones preconcebidas de lo que está haciendo allí. ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Todo, cuando él deja de ir todo, de toda el agarre que tiene su percepción, hay una gran apertura y lo puedes sentir, es muy, muy fuerte. Y creo que necesitamos eso. No podemos ser recordados eh, demasiado de eso, porque el ego quiere que durmamos y pensemos que nuestros pies están en la tierra sólida y que estamos mirando a un mundo sólido que nos está rodeando y que nuestros cuerpos son sólidos. El ego quiere que mantengamos esa percepción de las cosas y que no veamos que estábamos completamente equivocados, no parcialmente, no 99.9%, sino que estábamos 100% equivocados acerca de nuestra identidad en cuanto a este mundo porque Dios nos creó como espíritu y el tiempo y la eternidad no pueden coexistir. Me gusta eso en el curso cuando dice eso, no pueden coexistir. Tenemos que ser elevados más allá de nuestra percepción del tiempo. Y esta película es wow Es una muy buena forma de hacerlo. Entonces, disfruten. Probablemente va a haber momentos muy lindos y jugosos. Y yo no voy a poder resistir unirme para un poco de comentarios. Pero, Pero pienso movie, que cuando yo veo esta película, like back, eh, pienso, siéntense y déjate ir, uh, déjate ser llevado hacia una experiencia, porque para mí eso es lo que es esta película, desde el primer marco hasta el último, esta a, es, it, como los Beatles decían, el, mister el, el viaje misterioso. Ven en este tour mágico y misterioso, está esperándote para llevarte. Así es como me siento cuando veo Pocahontas, siento como, oh, me tienes atrapado. De hecho me voy a acomodar ahora, ahora desde el principio, me estoy adentrando en el modo de Pocahontas. Así que siéntense, disfrútenlo y los voy a ver eh, pronto.